Muy buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, hoy te voy a hablar de cómo controlar la pantalla Bash, la terminal, la consola y terminal de Linux para, para mover caracteres por ella, o sea, controlar el movimiento de las cosas, generar y controlar movimiento, ¿sí? Generarlo, ¿por qué? Porque de la nada, nada se mueve. Tenés que Vos tenés que mover las cosas como programador, tenés que programar, tenés que hacer líneas de código para que el programa funcione y haga que algo se mueva en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué vamos a mover? No vamos a mover eh, macaquitos del Street Fighter, ni, de, ni del Minecraft, ni nada por el estilo. Vamos a mover caracteres, una A, una O, un punto, un signo de exclamación, un arroba, eso por la pantalla. ¿Y cómo lo vamos a mover? Como nosotros queramos. Lo vamos a mover en principio utilizando el teclado. La gente que juega videojuegos sabe que si se juega con teclado y ratón, eh, se necesitan las teclas W, S, A, D para mover un personaje por la pantalla. La W va hacia arriba, la S va hacia abajo, la A hacia la izquierda y la D hacia la derecha. Luego puede haber otros botones, por ejemplo botones de acción, botones de saltar, de disparar, de abrir, de usar, de combinar, lo que quieras. Pero generalmente... Se utilizan o las teclas de movimiento del cursor, que son las que están a la derecha, abajo en el teclado, arriba, abajo, izquierda, derecha, bien fácil, o se utilizan también WSAD en la mano izquierda. Cuando es para derechos, se utiliza arriba, abajo, izquierda, derecha. Cuando es para izquierdos, se utiliza eh, WSAD. Para izquierdos, ¿a qué me refiero con izquierdos? A gente que usa la mano izquierda para mover el personaje. No me refiero a gente que escriba con la mano izquierda en este caso. ¿Está bien? Eh, yo soy derecho, soy diestro, por ejemplo. Este, Si bien esto es, hay una anécdota que cuando era, yo era chico, mi madre me cambió la mano. Yo era, era zurdo, en realidad, y mi madre me... Llevó a agarrar las cosas con la derecha, según se cuenta, pero qué le vamos a hacer, por eso tengo algún, algunas trabitas todavía mentales este, Bueno, pero la cuestión es que más allá de, del chiste, de, de la cuestión esta, si yo soy derecho hoy y cuando juego, juego con la izquierda y con el ratón en la derecha está bueno, Bien, habiendo aclarado eso, vamos a ver cómo hace la terminal para detectar la pulsación de teclas Cómo hago para que la terminal reconozca que estoy apretando la W y haga que algo se mueva para arriba ¿Cómo hago para que la terminal reconozca que estoy apretando la S y algo se mueva para abajo? ¿Sí? A mi voluntad. Yo me pongo ahora, me pongo como programador cuando voy a hacer el código y me pongo como usuario cuando voy a jugar el juego. Bien, eso es la primera parte. Hasta acá eh, lo que vamos a hacer con, con, con esto. Vamos a manejar eje Y, que es el eje arriba-abajo, y eje X, que es el eje izquierda-derecha. Cuando tú haces gráficas en matemáticas o en física generalmente, o a veces en informática, lo que haces es usar dos ejes, el Y y el X. El Y indica arriba-abajo, ¿está? o indica una magnitud determinada. Y el X indica izquierda-derecha, es el horizontal. Este, el vertical es el Y, arriba-abajo, vertical, Y. Izquierda-derecha, horizontal, X, ¿está bien? Y x me van a estar viendo decirlo bastante esto porque eh, cuesta a veces un poco razonar eso así que vimos que vamos a trabajar con y vamos a trabajar con x no vamos a trabajar con z que es el eje de la profundidad por qué porque tenemos dos dimensiones alto y ancho nada más no tenemos profundidad la terminal o consola de linux no tiene profundidad la terminal o consola de cualquier computadora no tiene profundidad tiene largo y ancho ahora ¿Se puede emular el eje, el eje Z? Por supuesto que sí. Imagínate que yo eh, dibujo una O en la pantalla, una O mayúscula, luego en el mismo lugar dibujo una O minúscula y luego en el mismo lugar dibujo un punto. ¿No parece como que se está metiendo para adentro algo? ¿No parece que es un círculo que se va alejando o haciendo más chiquito? Bueno, esa es la sensación de eje Z que tenemos nosotros pa para realizar en la terminal. Nosotros podemos jugar con eso, pero en este caso vamos a ver primero el Y y el, y el X y ya de paso eh, te pasé un, un dato para que vos juegues con el eje Z también cuando quieras aplicar la inventiva ahí y, y manejalo vos como quieras así que Y es arriba abajo es el vertical y X es el izquierda derecha y es el horizontal una vez dicho esto vamos a ver cómo funciona esto en la terminal voy a abrir una terminal de Linux eh, tengo ahí una pantalla negra que es la típica la de pantalla negra con letras grises, puedes ver, Ubuntu tiene una pantalla color uva con, con, con letras blancas, creo, y hay otras distribuciones que tienen pantalla azul con letras blancas o rojas, no importa, la cuestión es que los colores puedes elegirlos vos, vas acá, preferencias, por ejemplo, eso es una cosa que te quiero comentar rápido, editar el perfil actual, eh, vas a aspecto y acá tenés lo que quieras, ves cómo va cambiando la letra a medida que yo me desplazo, podés elegir uno de los temas que están personalizados o podés Editar los vos, puedes cambiar el tipo de letra, el ancho, bueno, un montón de cosas. ¿tá? Yo no voy a hacer nada de eso, simplemente quería que lo supieras. ¿Cómo funcionan las coordenadas Y y X en esta pantalla que tenemos ahí? De una forma muy sencilla. Tenemos la posición 0,0 que es ahí. La primera posición no es la 1,1, es la 0,0. Y esto puede ser que complique un poco al momento de razonar, pero después te vas a acostumbrar y no te va a interesar... Eh, no es que no te vayas a interesar, no te va a dificultar para nada eso Lo vas a incorporar y ya vas a hacer un capo o una capa en este tipo de, de ejercicio mental Así que no te preocupes, si por ahora venís entendiendo, perfecto Si no retrocede el video, mirá de vuelta hasta acá y seguí desde acá Mirá que sé que lo podés entender, sé que lo podés lograr Así que escuchame bien este, y después me dejas en todo caso tu, tu, tu feedback o tu, o tu devolución sobre, sobre el video A ver qué te pareció, ¿está? En la clase o acá mismo Bien, entonces, posición 0,0 es donde está la E. ¿Qué es el primer 0 y cuál es el segundo 0? 0,0. ¿Cuál corresponde a Y? ¿Cuál corresponde a X? Vamos a verlo. Para ejecutar determinadas acciones que tienen que ver con los colores y con los movimientos y con las posiciones en la pantalla se utiliza el comando tput. Pero necesita un atributo que es el setup o un complemento que es el setup para por ejemplo este en ese caso es set active foreground en ese caso es para darle color a la letra foreground es el plano de frente por lo tanto si vos haces te put setup y después pones yo qué sé un, un 3. y y haces esto la máquina va a escribir hola con el color número 3 vamos a ver cuál es el color 3 es el marrón ¿sí? vamos a hacer otra cosa te put setup 3 6, eco, hola. Ahí te cambia el color de la letra. bien eh, ¿Qué pasa si quiero cambiarle el color al fondo? Bueno, es te put setup, porque es set active background. Background es el fondo. Pero no le vamos a poner 6, porque si hacemos la letra color 6 y el fondo color 6, miren lo que va a pasar. No se ve nada. ¿sí? No se ve absolutamente nada. Entonces le voy a poner te put setup 0. Para que vuelva el color negro, la letra, por ejemplo, un color que se pueda ver. Y el, ahora en el setup voy a poner um, 10. A ver qué es eso. Eh, verde. Eh, voy a hacer las dos cosas juntas ahora. T Put setup. Setup 5. T Put setup 13. Y echo. Ahora voy a cambiar el color de la letra y del fondo. ¿Sí? Así es como se utilizan los colores en la terminal Bash. Ahora lo que te voy a mostrar yo es eh, cómo generar movimiento. Vamos a poner el color normal. Bueno, Tput SGR0. Ahí. ahí, Con el Tput SGR0 vos volvés eh, las letras a los colores iniciales a como estaban antes. ¿Está? Vamos a aplicar un clear, un borrado de la pantalla, y volvemos a estar como lo que teníamos antes. Viste, esos pequeños piquecitos que te voy mostrando ahí, puedes utilizarlos cuando quieras. Esto no lo explico en demasía porque venimos a ver movimiento, no colores, pero ya te expliqué rapidísimo este, cómo poner color de fondo y de frente, y te expliqué también cómo volver a cero. Vamos a seguir en el siguiente video con el tema de las coordenadas y el movimiento en pantalla. Quédate por entropía binaria que vas a ver cómo se hace el movimiento en BASH.